Si usted ha que lehenengo ideia dela que el problema de que el problema es que es que el que el que Eta lagoen, ba, jende guzti hori, ez? askotan, horrein dikere ba, ba, beraien militantzia, beraien zaintza e, preso daukaten pertsonaren baitan sortu izan dugu. E, Adibidez guk ikusten genuen, haien e, bikotekidea preso ez daukaten emakume askok haien izadera galtzen zutela, e, edo bueno galduarazten geni, laguk ere bai, etengabean beste agatik galdetzen geni olako, eta ez berak, Ori nola la zuen, momento horretan no la sufre el edo Especharekiko, va bueno, no la coera giniaxituen. Es que ni siquiera la coberaría dut Va buscar el preso político en colectivo mugitzen garen, va a horiek, garrantzitsua dela, presoek chichuadela. Preso, visito usted en el que usted astea noskimo, gordiña berean. E, gordintas un guzti eta zigor guzti horiek ere beste modu batean sufritzen ari dienoengaa urbildu bargarela haiek diré la coreba y sujetu activo haiek queere víctima e, bat diré la horri vuelta ematen y diré la coda ez dugu bueno preso inkertatzen en mesla y en contra eraso edititensiatzen dira bañek sujeto activo izanez borroka egite dute espetxe barrutik, preso hien colectivo tic calera calera niikuusiaano en va horri aurregiteko, eta eginhi izan ziten minari buelta Baldi berean suto autibo bilakatu behar ditugu, preso politiko ingurunean dauden pertsona guzti horiek e, erdigunean jarri behar ditugu haien bizipenak haien bizi baldintzakt ba, ba horretan hori ikustea, hori entzutea, zen askotan berari galdetu diogu zer moduz dago zure semea, lava, e, bikotekide, laguna, Resodagona, Bastillo, Google de tu verano la calde ¿no? esta momentoada, caldeche nazteco, enchute nazteco, eh, asco de te laco con tacheco, visipenasco de tustelaco, eta horri vuelta matecuere, e eh, ronca, eta tres asko de tustelaco. He tenido diferentes personas, familiares directos a lo largo de, de todos estos años en diferentes cárceles. Eh, la última experiencia, ya como madre de preso, eh, fue a partir de octubre del 2010. Eh, tuvieron a mi hijo. ¿Cómo he vivido yo esa experiencia? Bueno, primero pues, con el sufrimiento que supone... El que un familiar esté pasando por una situación de ese tipo, sabes que está siendo torturado, sabes que probablemente vaya a ser, en un primer momento, sabes que probablemente se vaya a ser encarcelado y sabes que eh, probablemente o muy seguramente vaya a ser dispersa con todo lo, lo que eso conlleva. Eh, la experiencia que vivimos, todas las mujeres eh, familiares de presos y yo en concreto, pues es empezar otra vez un remolino de preparar paquetes, organizar visitas, eh, volver un poco a asumir eh, las cargas del cuidado de la persona que tienes dentro. Es decir, si, eh, asumes de nuevo la responsabilidad de ser un poco la garante, o en este caso sí la garante, de... de eh, las necesidades, de cubrir las necesidades, eh, tanto económicas como materiales, eh, como de alguna manera también emocionales de la persona que tienes dentro. Eh, no solamente eso, sino que además empiezas a organizar tu vida de diferente manera, no para ti. O sea, organizas tu vida... Eh, teniendo en cuenta que lo primero es el cubrir esas necesidades y después ya organizar tu vida. Hasta tu propio calendario es diferente, hasta organizas las vacaciones de forma distinta. Cierta contradicción, que como mujer feminista he sido consciente de que las tareas esas por las que, o contra las que hemos, eh, contra eh, la imposición de esas tareas contra las que hemos luchado durante muchísimos años, eh, volvía a cebarse en mí y en, y en el resto de mujeres que están pasando por este problema. Y sí que ha sido contradictorio, ha sido todo un, todo un remolino de contradicciones. Es decir, yo eh, era consciente de que, es, de que estaba siendo de nuevo ubicada en una situación. Que, que no era la que quería, que no era la que creía que me correspondía, pero que, sin embargo, sí, de alguna manera, quería llevar a cabo y, y, y tenía que llevar a cabo. ¿no? Estamos, de alguna manera, eh, marcadas por la cultura, por la tradición, por la sociedad patriarcal, a que la función nuestra es esa. Y nos cuesta mucho a lo largo de los años, sobre todo eh, eh, teniendo en cuenta que tienes una conciencia feminista, nos cuesta mucho romper con todo eso y de repente resulta que eh, te das cuenta de que igual no quieres romper tanto, es decir, que, que quieres hacer esa, esa tarea. Entonces, eso sí que, o sea, yo, por ejemplo, esa sensación la he vivido, eh, la he vivido con una contradicción muy fuerte, ¿eh? como viven la inmensa mayoría de mujeres eh, feministas, otra serie de situaciones, ¿eh? cuidados de personas mayores, en este caso es el cuidado de una persona, eh, de un familiar tuyo directo, muy directo, en este caso mi hijo, que estaba preso. Pero sí, o sea, lo vives con esa, con esa contradicción que es muy fuerte, porque además es que te das cuenta de que lo estás asumiendo con cierto orgullo. O sea, estoy, eh, es parte también de una lucha, no sé cómo decirte. Yo eh, lo consideraba también parte de una lucha: cómo preparas los paquetes, cómo preparar las visitas, cómo vas, cómo te sitúas delante de los funcionarios y de las funcionarias, todo eso también forma parte de una lucha.